Regresamos en su programa Análisis Circunstancial, un servidor Amilcar Carrasco haciendo un ejercicio responsable de comunicación siempre al servicio de los ciudadanos dominicanos. En el día de hoy nuestro mensaje central vamos a hablar sobre una tendencia que se estuvo trabajando en las redes sociales. Que tuvo la participación, inclusive de comentarios de algunas personalidades y algunos medios se hicieron eco de lo que se estaba hablando y era sobre la democracia PRM. El hashtag se llamaba se llama democracia PRM. Otros también adherieron el, el hashtag de el voto universal PRM. Algo así era. El asunto es el siguiente. Siempre aparecen unos estrategas que sus opiniones siempre son escuchadas y tomadas en cuenta, aunque no tengan ningún tipo de valor. Y aparece una estratega que se pone a recomendar que el gobierno, que el PRM, perdón, debe de hacer una convención por delegados. Óigame, qué barbaridad. Para que ustedes vean que una cosa es estar en la oposición y otra cosa es estar en el poder. Por eso se ya, que están en el poder, se les olvidó que cuando estábamos en la oposición, la lucha fue contra la convención de delegados en el viejo partido PRD y ahora en el PRM ante la situación, nada más pensando en los procesos de reelección, queriendo seguir eh, de manera, eh, creyéndose que puede seguir de manera, eh, vamos a decirlo así, arbitraria, frente a, las, eh, frente a la dirección de la organización, creyéndose que es verdad que el PRM llegó ahí, como dicen algunos comunicadores pseudos independientes que dicen que que el PRM ganó por ellos, por el apoyo de ellos, que eso es un análisis que en cualquier momento lo podemos hacer. Bueno, ¿qué importa la dirección? ¿Qué importa la expresión de las bases? ¿Qué importa lo que las bases puedan pensar o opinar respecto a la democracia interna? Vamos a hacerlo por delegados, que como quiera, van a tener que apoyarnos. Y esa es una actitud negativa. Y antes de yo seguir desarrollando el comentario central, quiero que escuchemos... Eh, Estas palabras del doctor Guido Gómez Mazara. Al director, por favor, que me ponga el video de Guido Gómez Mazara. Que reiteró que las elecciones para las autoridades fundamentales del partido tienen que ser mediante el voto universal, directo y secreto. Porque en el siglo XXI tú no le puedes decir a un partido que tiene, primero desde el viejo partido, en el año 1981 la Fórmula Valle garantizó la participación. Y este partido que surgió, entre otras cosas, porque en la vieja casa se conculcaban derechos fundamentales, tú no le puedes salir al país, que el partido moderno, que desde el gobierno impulsa políticas de modernidad, diga un proceso de convención para elegir las autoridades. No. Ahora es convención por delegados. Peña Gómez, en la actual coyuntura, lo que haría es profundizar... Los derechos de la base del partido para que con su voto determinen quiénes son los líderes fundamentales del partido. Aquí nadie está discutiendo ni impugnando que quien nos condujo a la victoria fue Luis, con el esfuerzo de todos nosotros. Y tenemos que garantizar que las cosas marchen bien. Pero cuando tú le dices a un partido en el siglo XXI que el mecanismo de elección es una convención de delegados, Mira, cuando un partido tenga el gobierno y modifica sus estatutos para cambiar la manera plural y participativa en una convención de delegados, no una convención de delegados, una convención de empleados, los partidos políticos como nosotros, tenemos que mirarnos en el espejo del gran fracaso de los otros partidos. ¿Por qué fracasó el PRD? Porque Miguel entendía que su vínculo con el PLD le daba licencia para todo. ¿Qué hizo el PLD? Hipertrofió los organismos, confundía la condición de funcionarios con miembros del partido, porque todos los miembros del comité político eran funcionarios. Eso, eso inhabilitó el aparato partidario, vamos a vernos en ese espejo, que yo creo que hacia el futuro, el partido tiene que definir sus autoridades en abril, en abril del 18, fueron electos, mi buen amigo José Ignacio, y mi hermana Carolina, todo el mundo sabe la relación de amistad que yo tengo con ellos, y nada de nadie va a impedir nuestra relación buena, pero Luis Abinader, fue electo mediante el voto universal, directo y secreto, José Ignacio y Carolina, fueron electos mediante el voto universal, directo y secreto. Y lo que continuaba diciendo era que el presidente de la República, Luis Abinader, también fue elegido mediante el voto universal, directo y secreto. Así termina ese, ese video. Pero quiero ahora eh, hacer un llamado. Primero, nosotros, los miembros militantes y dirigentes del Partido Revolucionario Dominicano, no tenemos vocación autocrática dentro del de partido. Y fíjense que cuando eso ha sucedido siempre ha habido problemas. Y por eso hoy el PRD está como está. Le voy a recordar algo a todos. En el año 1984, cuando la división era entre facciones, que no es el caso del PRM ahora, pero puede ser ideológicamente en función de cómo se manejan los procesos. Porque cuando usted tiene eh, alguien hablando sobre la convención de delegado y tiene una masa pidiendo el voto directo, el, eso es, son diferencias ideológicas. Entonces, ahora lo que se ve es que si forzan, van a crear una guerra y una diferencia ideológica a lo interno del partido. Y la división que ahora mismo no existe la van a crear. Y van a crear tendencias por un mal manejo por no respetar los estatutos que ellos mismos juraron respetar. Por no quererlos respetar, van a crear, a crear la diferencia. Y les recuerdo que en el año 1984, cuando la diferencia a lo interno del PRD estaba muy fuerte, el entonces presidente del partido, José Francisco Peña Gómez, en un discurso, eh, en, en los en saberes los de la celebración del del, del aniversario del partido en su discurso pronunció por primera vez la creación de un bloque institucional fíjense que esa idea que surge a lo interno del partido el PRD terminó convirtiéndose en un partido político oh. y cuando Peña Gómez habló sobre el bloque institucional era sobre captar adeptos, dirigentes que se sientan comprometidos con las estructuras y, y con el partido para defender la institucionalidad del partido. Y ahora que no hay una diferencia de, no hay diferencias internas de proyectos a la presidencia, aunque hayan varios candidatos a la presidencia, eh, prácticamente es un, es un grito a voces que el candidato del 24 en un alto porcentaje va a ser el presidente Luis Abinader tenemos un estatuto que dice que dice no a la reelección presidencial pero ahora quiere modificar el estatuto para introducir que sí se pueda reelegir porque lo, lo quiere el pueblo pero no el pueblo son los que están inquistados en esa en esa en ese espacio de poder, quieren la reelección de Luis incluyendo el mismo Luis Abinader pero el partido se formó con no a la reelección, porque combatimos la reelección de Danilo Medina, combatimos la reelección de Leonel Fernández, combatimos la reelección de Joaquín Balaguer. En el año 2004 el presidente Hipólito Mejía intentó reelegirse y fue un fracaso, pero en el año 86 se combatió la reelección o los intentos de los funcionarios reeleccionistas de El Salvador Jorge Blanco y Jorge Blanco no se intentó reelegir. También en los intentos de funcionarios reeleccionistas del doctor Guzmán de, de, de Antonio Guzmán pero no se intentó reelegir tampoco, fíjense cómo tenemos un partido y una base que dicen no a la reelección porque ha sido la cultura que le dio origen al partido desde un principio un partido que surge en, en medio de una dictadura y luego combate una pseudo dictadura también del doctor Joaquín Balaguer obviamente la reelección es un problema a lo interno del partido pero fíjense cómo esos mismos reeleccionistas quieren aprovechar pisotear las bases diciendo que no que la convención es por delegado una falta de respeto a las bases del partido y una falta de respeto a la memoria histórica de lo que dio origen al partido revolucionario moderno entonces, da pena que ese tipo de opiniones surjan en, en el partido a, a, a casi nada de haber sido creado el PRM tiene 6, 7 años de existencia. Tan rápido. El poder le obnubila la, la visión. Ojo. También van a radicalizar los intereses. Con ese tema de, de la elección por delegado. Porque habrán dirigentes. Que van a poner su pensamiento y su cultura política por encima de los intereses de dos o tres que quieren quedarse cobrando cheques y esas son de las cosas que no se pueden permitir y las bases de este partido tienen deudas con dirigentes que han sido maltratados por esos sectores que siempre han querido imponerse de manera de, de, de, de mala manera y ese doctor Guido Gómez Mazara, las bases de este partido tienen una deuda histórica con él y tienen miedo porque saben que las bases del partido entienden que es el momento de elegir al doctor Guido Gómez Mazara para dirigir la organización con una visión holística y con criterio político. Una persona que vea todos los procesos políticos en pasado, presente y futuro en su primer plano. Conciencia histórica del pasado. Para no hacerlo en el presente, para tener un mejor futuro. Y que no esté pensando en otro chequecito. Y que su visión sea la de desarrollo del partido. Lamentablemente. Hay quienes creen. Que si no están en la nómina del Estado. Ellos no pueden vivir. Señora, pero tenemos 16 años afuera. Vamos a hacer las cosas correctamente. Vamos a respetar nuestras propias estructuras. Nuestros organismos. Vamos a respetar los estatutos. Yo no estoy en contra de la reelección. Si hay que modificar el, el estatuto para que se ponga acorde con la constitución, porque la constitución le permite dos periodos al presidente, vamos, vamos a modificarlo. Y los que son reeleccionistas que voten a favor y los que no son reeleccionistas, bueno, que en un proceso de convención le voten en contra. Porque se van a presentar varias ofertas. Y el presidente de la república, si quiere ser presidente más allá del 2024, tiene que legitimizarse ante las bases del partido. Él tiene que ir a un proceso de convención y ganarle a los candidatos que aparezcan, a los que se inscriban. Y esa es la democracia. Y eso fue lo que nos dio origen. Y en el proceso interno, si, el, si Paliza quiere seguir siendo el presidente del partido y Carolina la secretaria general, tiene que legitimizarse ante las bases. Porque ustedes tienen cuatro años dirigiendo el partido y la base tiene que decir, si ustedes lo han hecho bien o no lo han hecho mal. Pero cuál es el miedo, si ustedes lo han hecho bien, la base le van a dar voto. Pero si no lo han hecho bien, la base no le van a dar voto y punto, en política y los procesos políticos, ¿se va a ganar o se va a perder? A perder o a ganar en función de la obtención. Hay veces que perdiendo se gana, porque usted también adquiere experiencia. Y cuando viene a ver los humos se le baja de la cabeza. Y entiende contra él. Pero es que yo estoy desconectado. Entonces esa es la realidad. Y cercenarle un derecho. Que por demás constitucional a la base del partido. Negándole su expresión. Para elegir quién ellos entienden que debe ser la dirección. Puede ser la crónica de una muerte anunciada. Vamos a una pausa comercial. Enseguida seguimos con su programa Análisis Circunstancial.